Estamos muy próximos a dejar la Patagonia, a dejar esta zona de confort para nosotros y creo que el otoño es la mejor estación para, para despedirlo. miren lo que es esto Imagínense lo que debe ser que se caiga un árbol como este mientras estás por acá. El cagazo que te pega. ¿Qué onda gente? Día 4. Y ya la angostura ayer no estuvimos haciendo mucho porque el día estuvo bastante fiero y aprovechamos para trabajar en la cabaña mañana vamos a dejar la angostura pero hoy que es nuestro último día acá vamos a aprovechar para ir hasta el parque y mostrárselos a ustedes Estamos ya dentro del Parque Nacional Los Arrayanes Vamos a hacer los primeros dos miradores Porque el resto está cerrado Para visitar los miradores es gratis todo el año Datazo buenísimo Para ingresar hasta la otra punta Ahí sí tienen que abonar la entrada Acá estamos nosotros, lo que vamos a hacer son dos miradores que están como por acá, el resto del sendero hasta el bosque de Arrayanes está cerrado, 11 kilómetros son para que sepan si vienen, y esta parte que son los miradores que vamos a visitar es gratuita todo el año.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 Se ve que por los intensos vientos y fuertes nevadas que hubo estos días Hubo un par de volteos como interesantes De hecho recién veníamos hablando de eso, como que árboles muy muy grandes Muchas posibilidades de que se caigan Uy. Acá dice prohibido hacer parkour Estamos en el primer mirador que vamos a visitar el día de hoy Mirador de Bahía Mansa. Tardamos más o menos unos 30 35 minutos desde las cabañas hasta este lugar las cabañas están a unas 6 7 cuadras más o menos de el Istmos, donde arranca todo esto ahora vamos a ir hacia el otro mirador todo el camino hasta acá es de subida para que tengan en cuenta hay mucho barro, mucha hoja suelta, mucha raíz expuesta así que si tienen la posibilidad de ponerse un borceguito o algo que les cuide los tobillos no se olviden que es súper importante la vista es increíble, es como la postal, la clásica postal de Villa Langostura y ahora vamos en busca de la otra. parece la Rufi, pero no es la Rufi. Recién salimos del Mirador y ahora nos vamos a volver hacia el Istmo, de ahí a la cabaña y de ahí a la ciudad a comprar unas provisiones. Nos queda un poquito menos de un kilómetro desde acá hasta el inicio del sendero. Afortunadamente ahora es todo bajada. Las vistas... Increíble la fresca que está haciendo con la nieve en las montañas, bastante increíble también. Parco, parco. Se nota igual que es una zona súper húmeda Porque se siente la humedad Y es zarpada la cantidad de hongos que vimos en el camino Gente, nosotros no sabemos nada de ese reino Es algo que nos encantaría Así que esperamos pronto conocer más del mismo Miren lo que es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 Ya estamos volviendo nuevamente a la cabaña Caminamos un poquito más de una hora 40. Y nos vamos a ir hacia el centro de la Angostura ¡Uff! Se siente la caminata Para comprar unas cositas ¡Vamos! Ahora sí estamos arriba de Leica, después de como, no sé, un día y medio sin manejarla, sin moverla. Arrancó bien a pesar de la helada de la noche, eso sí me preocupaba un poco. Y nos estamos yendo al centro de la angostura en busca de provisiones, que mañana ya salimos hacia San Martín de los Andes. Ya hicimos las compras La anónima de Villa Langostura Muy cheta la verdad Muy cheta Y los precios, dentro de todo, bastante patagónicos A mí me parece una locura cada vez que avanzamos Los precios, no sé, no paran de aumentar gente Un kilo de gananjas, 400 pesos casi ¿Qué? sí eso estaba como un poco caro Dices Argentina Tomate, 400 pesos ¿Qué? Ahora nos vamos a pegar la vuelta a la cabaña tenemos que empezar a organizar todos los petates que bajamos de la casa y también terminar de editar todo el material que podamos para aprovechar ese sagrado wifi, subir todo este material a YouTube. Por último, pero no menos importante, ¿eh? Sofía estuvo trabajando un montón en la página web, lo vamos a dejar acá abajo, vayan a ver, hay un montón de material subido de todos los lugares donde estuvimos pasando. No olviden suscribirse, comentar, compartir, tres cositas que nos salen plata y nos ayudan un montón. Instagram, Facebook, todo súper actualizado y nos vemos en el próximo video.